Sí, en realidad fue un trabajo que ahora culmina digamos, con esta presentación, en que tuvimos la presencia de estos notables eh, personas digamos, que fueron los fundadores de la escuela y, y personas que, fueron parte, digamos, que han sido parte importante de la historia. Y todo esto comenzó por una inquietud eh, del mismo Roberto Goicolea, eh que en algún momento eh, sintió la necesidad de empezar a escribir eh, y de dejar eh, testimonio de lo que fue el, eh, toda la, la trayectoria de la Escuela de Arquitectura. Eh, hay que recordar que la Escuela de Arquitectura fue fundada en el año 1969, es decir, en dos años más estaríamos cumpliendo 50 años de vida. Don Roberto es uno de los pocos que conoce la escuela desde que se inició, ...entonces era importante que él hiciera ese testimonio... ...y lo siguiente fue que el rector le pareció muy bien la idea... ...y él inmediatamente se, se hizo parte del proyecto. Roberto Coecola Infante eh, es un brillante arquitecto además... ...estamos hablando de un hombre que es Premio Nacional de Arquitectura... ¿eh? ...uno de los pocos eh, personas que ha obtenido... ...ese importante reconocimiento en el país... ...y que ha desarrollado su labor fundamentalmente... ...en territorios regionales... ...especialmente en la región nuestra... ...así que de ahí partimos ¿no?... ...ese hombre en el año 90... ...colocó su nombre a disposición de la comunidad... ...de la Universidad del Bío Bío, ...para ir a la elección de rector... ...después de la dictadura... ...un gran acto de generosidad de parte de él... ...podría no haberlo hecho ¿no?... ...podría haberse dedicado... A, a la, a la, a la, ...al ejercicio profesional... ...al ejercicio lideral de la profesión, en cambio él prefirió entregarle parte importante de su vida... ...durante ocho años, dos periodos como rector, para hacer una transición en la universidad. Ese, ese dato es esencial y refleja, refleja el, el marco valórico en el que Roberto Guecolea se ha desarrollado su vida entera. El escribir una historia es emotivo y a la vez práctico... O sea, ...porque significa un trabajo de archivo muy grande... ...parece que no, pero ahí no se sabían las fechas... ...por ejemplo, no, no quedaba ningún nombramiento... ...de los que se habían hecho en la época militar... ...los planes de estudio no, estaban dispersos... ...y como comenté, hay muy poco material gráfico... ...o sea, no nos damos cuenta... ...el, el paso que hemos dado hacia la documentación... ¿no? ...lo mismo que estéis vosotros aquí... ...como periodistas de la universidad... ...era impensable... ¿No? Entonces, eh, el reconstruir una historia es fundamental porque nosotros somos historia. Yo creo que eso es una cosa que hay que recordarlo. El hombre es, es hombre en cuanto vive una sociedad y la sociedad es por lo que ha sido y lo que será. Pero no, no somos individuos alejados de nuestras historias. Ahora, para Concepción y para la, la Universidad Técnica del Estado, eh, indudablemente la Escuela de Arquitectura fue fundamental. O sea, si no hubiera habido Escuela de Arquitectura, esto habría terminado en un instituto. Son estas casualidades del destino, ¿no? Porque además la escuela llega a la Universidad Técnica, digamos, casi de última opción. Y creo que fue una opción buena porque eso le dio mucha libertad. Y entonces permitió que, eh, constituir un grupo de profesores muy, pero muy... Eh, ...bien muy eh, de gente que se admira... ...pese a tener eh, ideologías a veces contrapuestas... ¿no? ...yo creo que eso es, es, es clave... ...eso es clave porque hay una idea de escuela. Entre paréntesis fue la primera eh, historia... ...de la Universidad del Bio, Bio también... Eh, ...la Universidad del Bio, Bio se fundó... ...o se creó más bien con ese nombre... Eh, ...después de la Escuela de Arquitectura... Es decir, la historia de la Escuela de Arquitectura, de alguna manera, es también eh, la historia de la Universidad del Bio Bio. Hay que recordar que la Escuela de Arquitectura, en su momento, fue, eh, era, la, era la, la, la, la segunda carrera, eh, en ese momento, universitaria, que eh, justificaba que la universidad, en ese momento, sede técnica, sede Concepción, eh, ...pudiera eh, constituirse como una universidad regional... ...entonces la carrera de arquitectura fue muy importante... ...digamos como, como aval digamos de la excelencia académica... ...que en ese momento eh, requería la, una solicitud... ...de crear una universidad regional... ...como fue la Universidad de a partir del año 1981. Y el libro es maravilloso... ...porque además participó gente que actuó como editor... ...tres exalumnos... ...hicieron ese trabajo... ...uno de ellos... ...don Nicolás Saez, ...todo el proceso de diseño... ...es un libro maravilloso en términos de objeto. ...es un objeto bello el diseño... ...que Nicolás Saez hizo para él... ...y en la edición del libro... ...actuando como editores... ...dos arquitectos también brillantes exalumnos... ...uno de ellos don Rodrigo Lagos... ...y el otro... ...don Roberto Goicolea eh, Prado... ...hijo mayor de Roberto Goicolea Infante que es un gran catedrático profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ya hace más de 20 años que él emigró del país, uno de los exalumnos más brillantes de nuestra escuela. Entonces hay toda una concurrencia de ellos, tanto del autor del libro como de su editor y como el, el diseñador y diagramador de ese, de ese precioso libro que nos ha regalado don Roberto para eh, la historia de nuestra universidad. Creo que fue realmente emocionante. No, no sabía que iba a venir Roberto, o sea, yo sabía del lanzamiento del libro y creo que a todos se nos encogió un poco el corazón porque no solamente vino Roberto, sino que también Eduardo Meissner, que, que son personas que, que, que están viviendo sus etapas ya muy, muy de adultos, muy mayores pero absolutamente conscientes de, de lo que ha significado su trayectoria. Entonces son personas que todavía están aquí con muchas falencias a lo mejor en su cuerpo, pero con, con las mentes eh, brillantes que tuvieron y, y que siguen teniendo. Bueno, como tú decías, eh, hubo un trabajo documental importante. Nosotros eh, trabajamos en, en varios archivos de la Universidad del Bio Bio, de la Escuela de Arquitectura. Eh, habían eh, muchos eh, registros fotográficos, por ejemplo, que son eh, eh, inéditos, digamos, que no se habían publicado nunca, que aparecen en el libro. Eh, ...fotografías de la llegada de don Roberto Vicolea... ...el año 58 a Concepción por primera vez... ...él hace un, registro, un recorrido por la ciudad... ...y hace un registro fotográfico muy interesante... ...que es parte de la lectura del libro, digamos... ...y la otra lectura es la propiamente textual... ...donde él... Eh, eh, ...en un proceso bien, eh, bien eh, costoso, diría yo... Eh, ...fue articulando, digamos, capítulo por capítulo... ...de diferentes etapas de la, de la escuela... ...pero nuestro apoyo... ...fue como tú dices en la parte prácticamente documental. Y de ahí ahora pues a una... ...yo creo que hoy en día es una muy buena escuela... ...no lo digo porque no haya sido alumnos ...sino porque creo que ha tenido... ...tiene unos estándares de posgrado... ...comparable a cualquier universidad, universidad europea... Eh, ...hay muchos profesores con doctorado... ...muchos profesores con investigación... Con, ...algo que era impensable en nuestra época ¿no? ...es que se nos olvida que no había libros... ...en la época posterior, en, la, en los años de la Unidad Popular... ...y los años después, Chile estaba prácticamente cerrado... ...no había dinero, no había libro... ...cada libro que llegaba se leía entre todos... ...entonces eh, el toque de queda obligaba a estar en la escuela... O sea, ha, ...ha habido un cambio radical en, la, en, en las estructuras... ...en la vida, en la forma, ¿no? Y yo creo que ha, ha terminado bien... ...hay otras historias que terminan mal... ...y esto ha terminado muy bien...